Nos encontramos hoy a orillas del Guadalquivir, en un punto que se encuentra en Córdoba, eh, entre el final de la Torrecilla, del polígono de la Torrecilla, y antes de llegar al puente de la circunvalación Irfignas. Detrás de mí hay un remanso en, en el agua y se pueden ver cientos de peces muertos, una verdadera catástrofe ambiental que tiene su origen en un vertido que provoca la empresa El Tejar de Pedrabar, la empresa oleícola, la oleícola de Pedrabar, eh, que vierte al río eh, unos 150.000 metros cúbicos, eso fue lo que se dijo en un principio. ¿no? A su paso por Córdoba ya se vio que esa mancha de aceite era infinitamente más grande de lo que habían anunciado y el viernes ...se dimensionó eh, ese vertido en casi en diez veces más... ...un millón metros cúbicos de aceite vertidos al río... ...provoca evidentemente eso una catástrofe ambiental... ...que deja detrás de sí un reguero de muerte. ...agravado además por la cantidad de agua... ...que lleva el río en el periodo estival... ...porque ese aceite lo que provoca es un tapón tremendo... ...en la oxigenación que es necesaria entre el exterior... ...y el interior de esa lámina de esa superficie del agua... ...evidentemente si tú taponas esa superficie... ...lo que hay debajo, la vida que hay debajo de ella... ...consume el oxígeno, en este caso... ...la flora y la fauna consumen ese oxígeno... ...y cuando eso se acaba, como esa transmisión no es posible... ...lógicamente los peces murieron por asfixia... ...era dramático ver el viernes cómo intentaban saltar... ...a la superficie para conseguir oxígeno... Un tremendo Dolor lo que ha provocado esta catástrofe ambiental, especialmente en los sotos del Albolacio. Son patrimonio natural desde el 2001 y, lógicamente, la dimensión de la catástrofe ambiental que se ha producido no la podremos saber hasta pasado meses e incluso años. Lógicamente, cuando se rompe la cadena trófica, cuando los peces mueren, no solo es la muerte de esos peces lo que hay que dimensionar, sino todo lo que provoca en esa cadena trófica arriba y debajo de ella. Cuando se rompe un ecosistema, un ecosistema vivo como es el río, eh, esa, esa dimensión solo se puede estudiar a medida que va evolucionando ese ecosistema. Por lo que esto significa, lo que le hemos pedido desde la Delegación de Medio Ambiente a la Junta de Andalucía, es que nos tenga muy pendientes del expediente que ha ya empezado a tramitar en contra de, de la empresa. Para nosotros y para nosotras no es solo una cuestión de, de multa, que evidentemente tiene que ser ejemplar, sino que tiene que obligar a las empresas que hay a orillas del río Guadalquivir con eh, peligro de provocar cualquier catástrofe de estas características, medidas preventivas suficientemente importantes para que una catástrofe como esta no se, pueda, no se vuelva a provocar nunca más.